Hola, buenas tardes. Rosemary Tapia con el programa semanal de los jueves a las 3 de la tarde. Letras de fuego, pasión por la literatura. Esta vez le corresponde a la novela Un grito desde el silencio. Como ustedes verán, está en papel, está en digital, que se puede leer en tablet o en el celular. No hay razón para decir no puedo leer. Randy, bienvenido. Los saludos y las preguntas van a ser al final, porque esta es una novela sobre bullying. Si tienen a sus padres cerca, llámenlo para que vean este programa. Aquí están Mari Carmen. Yo todos los nombres de ustedes los voy a mencionar. Pero es importante que ustedes escuchen con atención la presentación, me avisarle aquí una, la presentación que va a ser el profesor Rafael ruilova Él tiene mucho conocimiento sobre literatura y él hace un análisis de esta novela muy interesante. Antes yo le voy a comentar muy brevemente cómo surge esa novela. Yo caminaba por Véneto, yo vivo cerca aquí en el Cangrejo. Había un buque estacionado, eso fue hace varios años. Y tres grandulones le estaban pegando al más pequeño. Desde la acera yo puse orden. Digo, un momentito. Cada uno para su puesto, si no van a encontrar a su mamá en la calle. Todos se fueron para su puesto. El niño se incorporó, tenía los lentes torcidos. Se los acomodó y me hizo así. La tristeza que yo vi en ese niño. Me partió el corazón. Y yo dije, yo voy a escribir sobre bullying. Y el título me llegó como si fueran letras de neón. Un grito desde el silencio. Y el subtítulo, el oscuro abuso. Abismo del bullying. ¿Por qué un grito desde el silencio? Ese niño tenía miedo, estaba callado. Desde ese silencio gritaba. Y yo lo acompañaba diciendo, gritando, basta ya. No podemos permitir el bullying bajo ningún concepto y cuando le hagan bullying a un compañero no se les ocurra reírse porque la víctima de mañana eres tú. Ahora yo los saludo, los dejo para el final. Tengo muchos estudiantes aquí. Yo quiero que ustedes vean esta presentación. Les va a encantar. También les digo que esta es prácticamente la semana del bullying porque el sábado en Encuentro la profesora Marlene Rosero va a hacerles el análisis de las estrategias de comprensión lectora del primer capítulo, para que ustedes sepan cómo se analiza una novela, las estrategias. Con ustedes, el profesor Rafael Huilova, además de catedrático universitario, es ganador del premio más prestigioso en Panamá el Ricardo mira, con ustedes el profesor. El bullying, porque es un problema muy grave, y ese problema grave es el tema de la novela Un grito desde el silencio. Eh, yo traté de decodificar la novela a partir de que es una novela que pertenece a un género literario que se llama literatura juvenil. Una novela juvenil se escribe no para que el estudiante, el lector, sea un lector que asuma la interpretación que le propone el escritor, sino que es una novela que se escribe para que el joven se enriquezca e interprete él los mensajes de la novela. Y desde ese punto de vista, nosotros encontramos una novela excelente para que el joven se encuentre a sí mismo y se desarrolle en función de un análisis dialógico acerca del tema de la violencia. Un grito desde el silencio nos enfrenta con la naturaleza de la violencia escolar como parte de una relación social enferma, compleja, destructiva, peligrosa. En esta novela está descrita como un tipo de violencia enraizada en la cultura la cual todavía no terminamos de visualizar, comprender y combatir. La habilidad de la escritora es centrarse en los hechos significativos, las anécdotas ilustrativas, los errores de las reacciones de los padres que paradójicamente contribuyen a opacar a la víctima. Esta violencia divertida para el agresor, demoledora para la víctima en términos psicológicos, es analizada en sus posibles soluciones con un énfasis en la terapia psicológica. Porque en una novela escrita para jóvenes y adolescentes, el lector se apropia de los textos y los hace significar otra cosa distinta a las intenciones del autor. Los jóvenes ponen sus significados de acuerdo a la experiencia de su vida y la lectura se convierte en un juego de interpretaciones determinadas por el diálogo. Entonces, la cualidad de esta novela, es que sigue los códigos de los jóvenes, para que los jóvenes sean capaces de entender y entenderse a través de la lectura. Esto significa que es un instrumento pedagógico, significa que es una novela para la discusión y que no termina el acto de la lectura solamente con que se lea el libro, sino con que se dialogue sobre el tema que ese libro está planteando y de esta manera se va a enriquecer al lector a partir de lo que él se está planteando en la novela. Entonces es una novela dialógica y es una novela escrita para los jóvenes y esa es una de las virtudes de esta novela, porque es difícil, yo escribo novelas, pero yo no sé cómo escribir novelas para los jóvenes. Yo escribo novelas literarias en función de un lector distinto. Pero leyendo la novela de nuestra amable escritora, nosotros hemos descubierto un código y, esa, y ese código y esa habilidad es la que la ha convertido en una escritora exitosa en el mercado más grande de libro que tiene este país. Y no solamente porque es el mercado más grande, sino porque es el, me, el mercado dirigido a los jóvenes a los cuales se le produce un acto educativo. A los cuales se le proporciona un sistema de valores, a los cuales por medio de la lectura se les proporciona una forma de entender y de entenderse en este mundo complejo donde la interacción entre los jóvenes se ha perdido. Es decir, ahora nosotros interactuamos de manera virtual. Eh, es posible. Que el ciberbullying haya incrementado la provocación, el hostigamiento, la denigración, la suplantación de la identidad, la violación de la intimidad a escala planetaria, porque es una violencia impune ejercida de forma impersonal. ¿Por qué esta violencia ha infectado la conciencia de la juventud? ¿Acaso es por la glorificación de la violencia y la vacuidad moral de los medios de comunicación que exaltan y la difunden sin crítica? ¿Cuál es el papel de los padres, la comunidad, los medios de comunicación en la génesis de la violencia? ¿Son responsables por omisión o cómplices por comisión? ¿Son responsables también de la solución? Estas son las preguntas que sugiere la novela. Son preguntas que nos ubican de manera realista en el tema que viven los jóvenes, pero que van más allá de los alcances de la literatura juvenil, y entran en los problemas de salud pública. Sin duda la violencia es un insumo socialmente programado y por eso Rosemary Tapia nos obliga a buscar respuestas para solucionarlo y por eso encausa la lectura interpretativa de sus lectores en esa dirección. El joven que lea esta novela va a plantearse una respuesta, una solución al problema. Y esa es eh, una novela pragmática, es decir, una novela que su efecto va más allá de la lectura. Entra a la creación de valores y al planteamiento de soluciones. Por eso es necesario un diálogo educativo en torno a este discurso. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Por qué unos estudiantes queman a un profesor y a sus compañeros? ¿Por qué los crímenes más violentos los cometen los jóvenes? ¿Qué distrofia cultural ha convertido la violencia en la forma de interacción social entre los jóvenes. ¿Es solo un factor el que motiva esto o son muchos? ¿Cuáles son? ¿Y qué es peor? Nos preguntamos. ¿Por qué los agresores son cada vez más jóvenes? ¿Por qué los que ven las agresiones sienten bienestar al ver sufrir a los otros? ¿Por qué la ausencia de culpa es el meollo de la moralidad de una sociedad que ha desplazado su responsabilidad al considerarla un problema de salud pública o un delito represivo. Es probable que exista una zona gris en la educación de valores como la solidaridad, el compañerismo y la amistad, la tolerancia y el perdón. Valores que tienen varios personajes de la novela y este es tal vez un punto ciego lleno de ambigüedades en nuestra cultura en la medida en que la interacción entre los jóvenes es virtual. Entonces, la novela exalta la amistad, exalta la solidaridad y exalta la tolerancia como reacción de las personas, de los personajes de la novela. Y ese aspecto es un punto ciego de nuestra cultura porque nosotros nos hemos olvidado de enseñar la tolerancia. En 1995 la UNESCO declaró el Año Internacional de la Tolerancia porque existía un incremento de la violencia ...en la juventud, pero ya el problema no es ese, ya el problema es un problema mucho más grande... ...mucho más complejo, mucho más monstruoso y lo peor es que no lo vemos. Y ese que no lo vemos, ese grito en silencio, es el que nos está presentando la escritora Rosmeri Tapia. He introducido estas preguntas en el sistema educativo y en la juventud... ...para orientarlos en la búsqueda de valores, de soluciones... Los ha puesto en la conciencia de los profesores para que su percepción del asunto sea algo más que vaya más allá de un moralismo en chancletas. La ha puesto en conocimiento de las autoridades para que mejoren el hacinamiento escolar y creen un ambiente apropiado para que la escuela sea un escenario institucional de convivencia. Como novelista lanza la advertencia sobre la molicie de una sociedad que empieza a dar muestras de su declive moral, descuidando las escuelas y la educación. De esta manera fustiga el sueño amodorrado del cinismo y usa su carisma para que el sueño de la comodidad no sea el subterfugio de los desmanes. ¿Qué más podemos pedirle a una escritora? No hay muchos escritores que tratan de explicar esta malaya más allá de la moda o la anécdota, de una malandanza entre jóvenes. Otros no pueden hacerlo sin quedar atascados en el pantano de lo efímero. Lo cierto es que la novela juvenil de Rosmarie Tapia, con una perspicacia intelectual, elabora una metáfora para que la bisagra de la locura no se abra sobre la salud espiritual de la juventud en proceso de aprendizaje. No olvidemos que la literatura juvenil es una literatura cuyos lectores están en proceso de adquirir hábitos mentales, hábitos de pensamiento y valores morales, y que estos lectores constituyen el mercado editorial más grande de Panamá, y que la lectura de una novela sirva para su formación moral y cívica, es un, es un gran logro. ¿Qué más podemos pedirle a una novelista? Por eso la literatura juvenil no es una simple mercancía, es una literatura que hay que tomar en serio... Y en este aspecto, Rosmarie Tapia es una escritora valiente y necesaria, una escritora motivada por la bondad y la buena fe, cuya novela Un grito desde el silencio, nos enfrenta con un tipo de violencia enraizada en la cultura, la cual todavía no terminamos de comprender, pero que es urgente detener. Ella nos recuerda que las autoridades tienen el deber de que la escuela sea un lugar donde los niños se sientan seguros, no un lugar donde se destruye la autoestima y la confianza en sí mismo. ¿Cuál es la solución? Esa es la pregunta que una novelista bondadosa, afable y perspicaz le deja a la sociedad, porque su novela despierte, despierta nuestra conciencia dormida, ya que no son nuestros niños quienes gritan en silencio. Es la sociedad, es nuestra cultura enferma la que grita en silencio. Si Ross Meritapia espera que la oiga. Muchas gracias. Excelente la presentación del profesor Rafael Ruilova. No solo entra al aspecto literario, no solo destaca la novela juvenil, sino que se va más allá, en la intención de la escritora de buscar un ambiente sano para nuestros niños y jóvenes, despertar a la familia, que estén alertos, porque puede que su niño o su joven o el joven, sus hijos, estén siendo acosados y estén en silencio. Desde ese silencio yo grito, basta ya, hago una advertencia. Y les voy a decir, jóvenes, por qué prospera el bullying. Por la complacencia de todo aquel que lo escucha, lo celebra, se ríe. Así como los malos se engavillan para hacerle la vida imposible al más débil, los buenos deben levantarse y decirle no te lo vamos a perder llamar al profesor, a los directores y detener el bullying yo quiero ahora dar unos saludos porque los niños están esperando estos saludos, yo creo que la mejor forma es que yo los muestre aquí Randy, aquí tenemos, es que dice que soy Randy del sexto C aquí hay uno entonces, Luna Azul Mari Carmen, voy a leerlos porque hay muchos Jonathan Mallorca. entonces aquí hay un Randolph que dice que es estudiante de la maestra Jet Mari déjenme ver aquí aquí tenemos que son muchos y no los puedo mostrar a todos Luna Azul Ángela Rodríguez Angie, Angie Natalie Carr entonces aquí un signo que no entiendo hola a todos soy Melanie Pastor Palacio y Noemí Mosquera, del sexto B. Miren todos los estudiantes, casi toda la profesora Yetmali, maravillosa maestra. Andrés, Yesenia, son tantos, hay un nombre aquí, Cristian, del sexto B. Entonces son estudiantes de San José de Bernardino, Mari Carmen, na, Natay, Yesenia, Jonathan, na, el, Emelina, Sosa, Yacid, Mira tú, Chico, Randall, Me Merlin, es que no es tan fácil, Yesenia, Emelisa, Merlis, miren todos los niños que están conectados, Andrea, bueno, ahora vamos, vamos por parte. después seguimos dando los saludos, pueden hacer preguntas también. Los personajes, ustedes cuando vean una novela, destaquen los personajes, una novela se hace notable por sus personajes. Cuando usted no olvida una novela es porque en esa novela hay personajes inolvidables. Vea, los dos personajes que yo he destacado es Jorge y Nadie. Jorge es un niño que sufre de bullying, pero sufre desde el silencio porque está amenazado. Es un niño que reprime su dolor para no hacer sufrir a su madre.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 A su coordinadora, la coordinadora de Penonomé con sede en Aguadulce, la poeta Aura Méndez de Canova. Luna Azul dice que el bullying es malo. Eh, el Círculo de Lectores recomienda este libro. Crisel dice: Pobre niña, aquí los nombres me mejero, no sé. Dice: El bullying es fatal, excelente obra. Florcano de Picota, hasta Penonomé, mi querida amiga Florcano cano de picota. Entonces aquí Ángela, yo soy Angelín González de la maestra Yetmay. aprecia la lectura. Aquí hay un usuario de Facebook que dice que es un muy valioso aporte el tema del bullying. Aquí Jonathan, el bullying es malo, coincide con Grisel, Isabel Sánchez saluda, Grisel, Maricruz Bueno, ahora vamos a hacer algo Natay, casi todos los he mencionado Pero ahora todavía nos quedan unos minutitos Para que hagan preguntas sobre el bullying Y todos están invitados el sábado a las 3 de la tarde por Zoom Díganle a la, a la maestra Yetmari que les dé la contraseña Porque yo se la voy a volver a enviar el que tiene mi celular 6980, déjeme buscar aquí el celular, aquí lo tiene, 6980-7972. Yo le mando el enlace con la contraseña del bullying. Va a ser muy, o sea, ustedes van a quedar asombrados como la maestra, la profesora Marlene Rosero, especialista en lectura comprensiva, Van analizando el primer capítulo y así ustedes pueden hacerlo en cualquiera novela en todos los capítulos porque les da las estrategias bueno, aquí vamos a ver vamos a ver el chat aquí todavía hay uno aquí se repiten aquí hay un usuario que no es no está identificado bueno, vamos a ver si hacen preguntas si no, ya falta muy poquito tiempo y entonces recuerde, no permitan el bullying Ustedes saben, sobre todo los que hacen bullying, que cuando ustedes están durmiendo, ese niño no duerme, se ahoga en el llanto aprisiona su cara contra la almohada porque lo que menos quiere es ver sufrir a su madre. A veces es tan evidente que los padres se dan cuenta. Lean el libro los padres, ahí están las señales ocultas. Decía, su niño le están haciendo bullying. Yo me enteré en estos días de bullying en kinder. Decía, pero ¿esto qué es? ¿A dónde hemos llegado? Eso no puede continuar. Tenemos que hacer la campaña. que qué? Propongo yo en la novela un grito desde el silencio, donde hay alumnos conciliadores, donde el, la persona agresora y la víctima, ambos reciben tratamiento. Y si el agresor una y otra vez reitera su conducta, que se vaya, que se vaya a una correccional. Porque el bullying puede causar no solo una agresión grave que el niño muera, sino que el niño se suicide. No podemos permitir esos niveles tan violentos de acoso escolar. Entonces, para ver si hay alguna pregunta aquí, ¿cómo salir del bullying? Ángela, lo primero, no callarse bajo ningún concepto. Hay que hablar. No le puedes demostrar miedo. No te indico con esto que lo enfrente, porque son posibles delincuentes. Del agresor a un delincuente juvenil le hay un paso. Pero eso sí, para firme y dile, no te voy a permitir que me acose. Si insiste, la maestra. Si tampoco le hace caso a la maestra, la directora. En casi todos los colegios hay gabinetes psicopedagógicos con psicóloga. A tus padres, que tus padres vayan a la escuela. Y si no, el Ministerio de Educación. Yo les aseguro que el Ministerio de Educación lo resuelve. Dice, aquí hay un testimonio. Cuando estaba en quinto grado me hicieron bullying. Le dije, durante un mes. Ahora la agresora es su amiga. Me alegro que haya dejado de ser bullying. A veces la actitud de perdón y de tolerancia de la persona agredida hace que la otra persona dice, pero ¿por qué soy tan infame de hacerle daño a esta persona que es buena? Entonces hay que hacérselo ver. Ustedes saben que una vez yo presencié una escena de bullying en una escuela de San Carlos, en secundaria. El niño le dijo a la niña, cerda, tenía un ligero sobrepeso, pero tenía unos ojos almendrados preciosos. y le di, Yo lo escuché, digo, quisieras tú tener estos ojos para una fiesta. Dice la niña, tengo unos ojos bonitos. Digo, contesta, dice él, sí, los tienes bonitos. La joven como de 16 años se sonríe y ilumina el estante Digo, ¿te das cuenta qué bonita sonrisa? Y él dice, sí. Digo, ¿y por qué en vez de decirle, "Tienes los ojos bonitos, qué bella tu sonrisa", le dices esa grosería? El muchacho era muy guapo. Digo, y ustedes después se quejan que los feos tienen suerte, porque ese que tú llamas feo llega y dice, "Hoy me has alegrado el día, me has sonreído". Y tú le dices, Erna, a ti no te va a mirar. Entonces, si quieren seguir solos, sigan con esa conducta y dice ay, yo no pensé que eso era bullying, sino que la estaba choteando. Digo, ¿qué choteando ni sanchoteando? Además, yo no sé ni qué significa esa palabra. No puedes molestar a, a tu compañera. Si no vas a decir algo agradable, quédate callado. que calladito te ves más bonito. Aquí dices que al que ayer, si eres una mujer, no sé, aquí no... Aquí están poniendo casos de bullying, el sábado los vamos a ir analizando uno a uno. Pero mire, hay que aclarar, el bullying es de igual a igual. Si un compañero te molesta reiterativamente, si la maestra te regaña porque te portaste mal, la maestra no te está haciendo bullying, hay que tener eso claro. Es de un igual de un par, un compañero. Eso hay que tenerlo claro. Ni tu mamá cuando te castiga te está haciendo bullying, te está corrigiendo Cuando un compañero te molesta sin ningún sentido, y recuerden, no se pueden reír. Miren, todos estos testimonios los vamos a analizar el sábado. Copíenlos en el cuaderno y el sábado uno a uno lo analizamos porque este programa es de media hora. Entonces abrimos la ventana para el sábado y también el Día del Idioma, yo voy a tener un en vivo a las 11, por este mismo, redes sociales, y a las 4 de la tarde, y vamos a analizar la novela del bullying, pero el sábado, es en Zoom, ustedes pueden expresar, me pasó esto, y entonces, aquí hay muchos casos de bullying, pero no lo permitan, miren, yo era delgada, enfermiza, débil, y yo nunca me dejé hacer bullying, nunca, no. incluso, en cuarto grado, tercero o cuarto grado, donde el agresor sacó una cuchilla automática. Yo tenía el hábito de la Virgen del Carmen. Yo me quité el peto y con ese me jugaba las puñaladas que me tiraba Mi mamá llegó a defender a la persona agredida sin saber que era su hija y cayó inconsciente. Al muchacho lo expulsaron porque era, había repetido varios años y tenía 16 años. Y después quedó en, en un reformatorio. Ahí es el camino de los que hacen bullying. Así que tengan mucho cuidado. A veces le hacen bullying y después ellos se convierten en agresor. Nunca, debe ser empático, ya tú lo sufriste. Defiende a los que les hacen bullying. Aquí Grisel, todos estos, todos estos testimonios vamos a analizarlos el sábado. Sábado 3 de la tarde. Un abrazo. Este ha sido una conferencia maravillosa. Un saludo a, a la psicóloga Flor de Picota, también a a la poeta Aura Méndez de Canova, adultos que saben lo que es el bullying. Y con los niños, convivir con los niños es una experiencia maravillosa. Hasta siempre, un abrazo. Después voy a poner el programa Andrés. Saludos, aquí Grisel. Todos saludos y mis saludos muy cariñosos para la maestra Yetmar Gaitán de Batista. Un abrazo.